Hola, es bien temprano en la mañana y vamos a tomar desayuno. Y como ya lo mostramos en el almuerzo, ahora vamos a mostrar cómo es el desayuno. Entregamos uno de estos valecitos y de ahí se lo pasamos a la señora. Y... y primero les voy a mostrar todas las cosas que hay y después lo que yo siempre como de desayuno. Primero está la estación de los huevos. Después está el algo que yo como siempre, que es el. Show, o es como un <risa> como una sobita de arroz así como el arroz con leche sin leche y acá están los pickles que se le echa me gusta mucho este y este es como kimchi y este es bien salado pero hay pan ahí siempre está ese pan aquí siempre si no hay tomate hay algún tipo de fruta no pero ahí en esa parte hay fruta y esto es té, leche, leche de soya o de arroz, algo así, huevo, huevos, arroz, distintos tipos de pancitos. Ese pancito es hueco por el otro lado. Entonces uno en algunos platos chinos como que tiene una comida y tú le echas a estos pancitos como la el relleno de carne. Esa hay bouts, que son los pas los rellenos y unos pasitos que son como medio dulces que después viene como la sección media frita, así como que... Uh, Extrañamente hoy día no hay fideos, pero siempre hay fideos pero estar esos pasitos fritos, pan normal Esto es taro Esto es taro, que es como una especie de tubérculo bien rico, que el cual se hacen varios dulces y varias cosas Más cosas fritas, verduras ¿Y sí, por pues lo quieres? Sí. Yo, Ya. Así que... ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, Bueno, y esto es lo que como siempre. Como ya me conocen, ya saben que quiero. Así que quieren mi... Yo siempre como mi huevito, mi omelette. Mi... mi... Mi sopita. Y ahí como un pancito, una cosa así. Así que... ¿A okay, sí. <laughs> uh, oh, okay. que Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, Ah, que. Está grabando, sí. Si quieres muestra sí. Esto comí Se lo comé. Sí. También ocupan en cuchara Yo por lo menos siempre elijo ¿Tupita? No, tomate en este caso. Y aquí es una fruta más el toro. Pero general... Igual como más en general, pero me faltan algunas cosas. Entonces esto es por lo que en general comemos. como pancito, Yo por lo general siempre como mi sopa. Alguna fruta. Un, más dulces más y pancitos. Estos pancitos de aquí son dulces y no son rellenos. Estos de aquí son salados y son rellenos. Un omelette. Y por el comen como lechuga, o fideos, o arroz. El desayuno es lo más rico encontramos de las comidas aquí. Así que eso, eso es el desayuno. y ahora voy a comer porque estoy en pijama y tengo frío.